Bienvenidos a un nuevo sorteo del Motilón. La suerte de nuestras raíces. Hoy 11 de mayo del año 2023, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el sorteo 10.892. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santa.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 Estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 8. Continuamos con el número 8. Seguidamente con el número 4. Y finalizamos con el número 8. Ganadores con el superpleno 88-48. Ganadores con el pleno ocho cuarenta Señores delegados, es correcto el resultado. Es correcto.